Bueno, presentación muy cortita porque creo que aburren, una versión propia, un arreglo propio de El Cuco, la canción, una canción tradicional que se llama The Cuckoo. ¿Vale? hacer tres veces lo mismo que es pellizcar la primera y la, y la quinta la primera pulsada en el quinto traste eh, ahora lo vuelvo a hacer igual pero en este caso pulsando la perdón pisando la, la primera en el tercer traste ahora primera al aire al aire, segunda en el primer traste tercera en el, en el tercer traste y voy a hacer un pequeño bending de un cuarto de tono ¿Vale? Es decir, no tengo que llegar hasta hasta esta nota, sino me quedo a la mitad. Y remato con la tercera al aire. Esto lo voy a hacer tres veces. Y ahora un forward roll. Hacer esto voy a poner un acorde de, de Fa, que no hace falta que toque todas las notas. Es decir, en realidad voy a pulsar la, la cuarta, aunque lo voy a dejar puesto por si se me escapa algún dedo. Hago ahora un Forward Roll. a la cuarta, tercera al aire, y ahora hago un pull off en la tercera, pull off desde el 2 al 0 y vuelvo a pulsar la, la cuarta al aire, y ahora, y hago un slide 3-5 en la cuarta, y un, y un forward roll con la quinta, la tercera, y la primera al aire. Haciendo un pull off también, vale. No es necesario, pero si sí lo hago. Hay que tener cuidado no pulsar la, la segunda como acabo yo de hacer ahora mismo, porque entonces suena el acorde de sol mayor, que, que es incorrecto, porque el acorde sería un sol menor, ¿vale? Si sí, sería completo, ¿Vale? Ahí estoy pulsando la segunda ¿ves? y tiene que ser. Y si quiero pulsar la segunda, pues tengo que poner aquí el dedito, ¿vale? Que esta misma nota. ¿Vale? Queda más o menos, espero que un poquito claro. ¿Vale? La producción de acordes es Sol menor, por si alguien quiere acompañar con la guitarra. Aquí meto yo el... Eh, lo que hago es levantar para que suene el acorde Re sin sonar el acorde Re. Le da un aire modal aquí al acorde Fa, ¿veis? Este ya es el acorde Fa completo. un poquito distinto, ¿vale? Pues eso es lo que busco, se busca también. ¿Vale? Bueno, y este es un solo que me estoy trabajando, melódico, eh, en el cual lo que voy a hacer es eh, usar la escala mel melódica de, de, de Sol menor. Este va a ser el solo, ¿vale? Y lo que hago es, eh, en realidad es, es más sencillo de lo que parece. Si os acordáis de la escala melódica de Sol mayor, ¿vale? Y sigue hacia arriba o hacia abajo, mejor dicho. Pues lo que voy a hacer es esta misma figura, simplemente que en Sol menor, que lo que hago es, en vez de traste 10, traste 9, me voy a ir al traste 8, traste 7, ¿vale? Y aire 8 7 la misma nota ahora piso con el pulgar la quinta en el, en el octavo traste ahora pongo el meñique y el y el anular en el traste 10 y ya voy, vuelvo hacia atrás vale lo vuelvo a hacer y ahora aquí me voy a ir al acorde sol menor. ¿Vale? Culpadme. ¿Vale? Como si pusiera un la menor aquí. La menor me refiero a la figura típica de guitarra, la menor. ¿Vale? La pongo aquí. Y el dedito meñique en el traste 12. Entonces. Vuelvo a repetir. Me voy a ir al acorde Fa. El acorde Fa completo sería esto: Fa mayor, ¿vale? Solamente voy a poner estas dos notas. Y ahora ya, pues puedo meter alguna figurilla para, para rematar, como. Estas dos notas son del, del Sol mayor, Sol menor, mejor dicho. Y retomo la frase de, de, del tema, ¿vale? Ese va a ser el solo. Eh, un día de estos grabaré el tema completo con bajo, con, con guitarra, de acompañamiento, etc. Y si es así, pues lo pongo por aquí para, para eh, que lo veáis si os apetece. ¡Ya! ¡Con Dios!